¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sli Pintora y aquí les traigo el horario del canal en el mes de diciembre del 2017. Quería hacer algo especial en navidades porque pensaba que iba a tener muchos más días libres en diciembre, pero la empresa se las apañó para dejarme con muy pocos días libres, así que este es el horario provisional. En fin, vamos al meollo del asunto, y antes de empezar les comento que todos los horarios serán con el horario de las Islas Canarias, que para eso vivo yo aquí, así que si eres de la península súmale una hora. Si eres de México, réstale 8 horas. Si eres de Argentina o Chile, réstale 3 horas. Si eres de Venezuela, réstale 4 horas y media. Y si eres de Colombia, réstale 5 horas. Y así sucesivamente. En primer lugar, voy a intentar hacer episodios dobles de Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Todos los viernes de diciembre, uno a las 16.00 y otro a las 18.00. En segundo lugar, decirles que el Pokémon Luna Nuzlocke no ha acabado aún. Eso sí, quedan unos capítulos aproximadamente. Que pensabas que te iba a decir los capítulos que quedan, tranquilos que no le voy a hacer spoiler. Eso sí, habrá un capítulo todos los domingos y martes de diciembre a las 17.00. Espero que me dé tiempo de editar tanto vídeo. En tercer lugar, quiero avanzar un poco la aventura de Fire Emblem Awakening. Que ayer subí el segundo episodio y la verdad que me gustaría darle un poco más de protagonismo. Así que. Todos los miércoles de Diciembre habrá un capítulo de Fire Emblem Awakening a las 16.00. En cuarto lugar comentarles que la serie de Final Fantasy Explorer y Bravely Second se pasan de los jueves a los miércoles. Sí, conjuntamente con Fire Emblem Awakening. Pero alternarán una semana Final Fantasy Explorer, uno sería el 6 de Diciembre y otro el 20 de Diciembre. Y la otra semana Bravely Second. Uno será el 13 de Diciembre y otro el 27 de Diciembre. Eso sí, siempre en horario de 17.00 de la tarde. En quinto lugar, ese algo especial que quería hacer en Diciembre, y es algo que he llamado Sorteos de Navidad Pokémon, que serán publicados todos los sábados de Diciembre, empezando por el sábado 2 de Diciembre, y siendo un total de 5 Sorteos de Navidad Pokémon. Los publicaré a las 17.00 de la tarde, así que estén atentos porque seguro que les va a gustar. En último lugar, me gustaría hacer algún vídeo de probando la demo, otro de sabías qué y otro de mini tutoriales, incluso empezar alguna que otra sección más blogger que gamer, pero como de 31 días, solo voy a liberar 7 y voy a trabajar todos los festivos, pues no sé si me dará tiempo, pero de ser así los publicaré los lunes o los jueves, aunque no les prometo nada, porque quiero llevar a cabo los 5 puntos anteriores. Espero que les guste esta organización y la verdad que me gustaría que me dejes escrito en los comentarios del vídeo si me quieres recomendar una planificación mejor para tomar nota para el nuevo horario del 2018, así como si tienes alguna idea de videoblog que pueda yo hacer y por supuesto para darme tu apoyo o lo que creas conveniente. Les agradezco que hayan visto este vídeo, espero que les haya gustado, si es así dale like y si no estás suscrito todavía puedes suscribirte aquí abajo en el botón de la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.